Señores, como bien es sabe y los mencionamos aquí al principio de octubre, esta cosa que pasa aquí, señores, solamente pasa en los osorosos. El pasado 19 de octubre era el día mundial del cáncer de seno o de mama, como regularmente conocemos. Y la merenguera Juliana para nadie es un secreto que ya ha enfrentado por dos ocasiones esta guerra con esta terrible enfermedad. Y en una fotografía posteó con una rosa rosada como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que ha padecido los últimos años. También recomendó a sus seguidores en la red social Instagram examinar sus cuerpos para detectar cualquier anomalía. Conoce tu cuerpo, examínalo, tócalo. Pues de esta forma podrás detectar cualquier cambio y eso podría salvar tu vida. Compartió la intérprete de 31 años. Con relación a su estado de salud, manifestó que se siente mucho mejor y que su pelo está creciendo. Cada día me siento mejor y poco a poco vuelvo a ser yo. Asimismo pidió a sus seguidores que no dejen de ir a consultas médicas por temor a los resultados. Y les dice... No pierdas el tiempo. Un diagnóstico temprano es el primer paso para poder vencer esa enfermedad. Por último, agradeció a sus seguidores por sus comentarios y mensajes privados preguntando sobre su salud. Gracias por su cariño. Prometió, eh, prometo, prometo activarme y estar un poco más presente por acá. Parece que ha estado ausente. Por Instagram la podemos ver ahí que ya le creció el pelo y... Se ve, yo de, di, podría decir radiante, y gracias a Dios que de verdad se, se ha ganado ese ese alias de la guerrera. Porque sobre batallar con esa enfermedad sí, yeah. no Agudo. es nada fácil. Y ya han habido dos ocasiones en, en, en este caso. Un mensaje es que ya envía a, a, la, a la mujer, a la persona que padece en esta enfermedad que es sumamente difícil... Eh, es algo que a veces, uno, como familia, a veces ni lo esperas. Y tiene ella mucha razón, o tienen que prevenir. ¿sabes? No solamente haciéndose los chequeos, sino también hasta la manera de uno llevar un estilo de vida de comer sano y sí. todo eso. Yo mismo soy una gente irresponsable. La forma de comer pero debemos llevarnos de lo que nos dijo hasta la misma nutrióloga que estaba con nosotros la semana pasada sí. que hasta la forma de comer eh, un regalo de cosas cancerígenas que venden que no que no nos ayudan sí, pueden ser, ser muy deliciosas pero, deliciosa, pero no nos ayudan de verdad no saludable no. cuéntanos Néstor